Muy buenos días. ¡Hola, Paloma! La primera. Muy buenas. Liz, buenas. Bueno, aquí estoy, que me está pegando toda la solanera. No sé si ahora, ahora veremos cuando cambie la cámara y, y la ponga para abajo para... Para comenzar a tanglear, vemos si hay demasiada, demasiada luz o no. Pero en principio, yo creo que... ¡Qué bien, hola, Ana! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, vamos a... Vamos a esperar a ver si... ¡Hola, Solete! A ver si se va uniendo alguna persona más. ¿Podéis ir preparando el, el material? Que ya sabéis que va a ser... Material básico de centángel, es decir, tesela blanca, rotulador negro, lápiz difumino si queréis, un jelly roll blanco, un pastel blanco, pero bueno, eso es opcional. Y los colores igual, opcionales totalmente. que os apetece meterle color? Es vuestra tesela, ya sabéis. Y podéis hacer lo que queráis en ella. Buenos días. Bueno, pues... Um, no sé si empezar ya un poco a contar lo que, lo que quería contaros hoy Voy a acercar un poquito, que estoy un poco lejos eh, A ver, es que estoy, estoy leyendo, viendo qué vais poniendo y quién se va uniendo Hola Clara Hola Paz Ay, qué bien ¡Bonjour de Belgique! <risa> bueno, bien, bien, parece que esto se va animando. Así que yo creo que voy a, le voy a dar la vuelta a la cámara y, y luego os voy contando un poquito sobre la marcha mientras tangleamos. Y así, bueno, pues pasamos a la acción y estamos entretenidas. Mientras vamos tangleando os voy contando un poquito. Muy buenas, hola, hola a ver, que me voy a quitar que tengo justo en los pies la papulera y me veo dándole porrazos porque en fin bueno pues voy a girar la cámara mm, todo sea que la líe pero bueno creo que no, que no la lío eso sí me tengo que levantar, hola Cris Susana Ahora sí, eh, como estoy en el teléfono y el teléfono lo tengo gra grabando, pues complicadillo de, de leer vuestros, vuestros comentarios. Intentaré de todas maneras eh, estar pendiente. Vale. Bueno, pues eh, lo primero de todo... Es daros las gracias a todos los que estáis hoy aquí en directo, los que veáis este vídeo en diferido y, y a todos los que habéis hecho posible que, que llegue a, en esta cuenta a 3.500 seguidores y de hecho ya que pase de los 3.500 que os había dicho que iba a hacer un directo para celebrarlo pero bueno, circunstancias de la vida 1.0 <ríe> que afectan a la vida 2.0 y al final bueno pues hasta... Hasta hoy no, no ha podido ser. Y aún así, ya os digo que puede ser que se oigan perros, ruido de la calle... En fin, estoy delante de una ventana abierta. Pero es que hoy, la verdad es que el día merece la pena estar fuera. Pero si no, delante de una ventana que tengáis buena vista, perfecto también. Bueno, si os parece, eh, vamos a, a comenzar. Así que voy a ampliar un poquito... Y vamos, vamos a comenzar eh, viniéndonos un poquito a tierra, aterrizando para centrarnos con atención plena en el aquí y en el ahora, en el momento presente y para ello os voy a pedir un pequeño ejercicio no es, no es difícil, no es complicado y es que intentéis hacer las inhalaciones y las exhalaciones eh, de forma consciente, poniendo toda vuestra atención en, en esa inhalación y en esa exhalación. Aprovecha para mm, fijarte en todos los detalles, para fijarte en si el aire entra frío entra templado, dependiendo de dónde estés, si captas algún aroma al inhalar, si siente todo tu cuerpo mientras estás haciendo esa inhalación, siente cómo se expande eh, tu diafragma, cómo lo llenas de aire y siente también a la hora de exhalar cómo se va vaciando con esa sensación placentera, no tiene que ser eh, incómoda, sino placentera y al ir exhalando también fíjate en la posición de tu cuerpo cómo sientes la musculatura de, del diafragma, cómo estás sentada. Te recomiendo que te sientes bien sobre los isquios, que pongas la espalda activa derecha, no, no estés dejada caer de cualquier manera desmadejada. Y si te resulta cómodo, cierra los ojos, si no, puedes mantenerlos abiertos, fijos en un punto o en tu entorno, en todo lo que te rodea. Inhala. Mantén un segundito, dos, y exhala. De nuevo inhala. De esa forma consciente, con atención plena en la respiración. Y exhala. Y haz tantas respiraciones, ciclos completos como necesites. No se trata de correr, no se trata de ser la primera, sino de ser capaz de encontrar tu propio ritmo. Por eso no te marco los momentos de inhalación y exhalación, no te digo venga y ahora exhala. Encuentra ese ritmo propio que tenemos cada una para respirar. Y cuando te sientas ya conectada con este momento presente, ve abriendo los ojos y ve preparando tu tesela. ¿ves? Ya os dije que teníamos, teníamos perro. No sé si cerrar la ventana. Bueno, ahora lo vemos. Un saludo. No, no llegas tarde. Llegas bien, Cris. Hola, Rocío. Eh, bueno vamos centrándonos vamos en este momento presente y, y bueno, con este directo quiero daros las gracias por estar ahí, por comentar, por simplemente darle al corazoncito que también es importante para saber que lo que voy creando pues os gusta y os interesa Así que 3.500 ya, 3.700 gracias a todas las que, y a todos los que formáis esta comunidad. Y vamos a, vamos a dar comienzo ya a este directo y lo vamos a hacer, pues como siempre, comenzamos en el método Centangle. Muy buenas, os... Hola Raquel... Bueno, pues vamos a, a comenzar haciendo un punto en cada esquina de nuestra tesela. No hace falta que lo marques mucho. Yo hoy tengo el pulso como para irme a arroba panderetas, vamos. Bien, ve girando tu tesela de forma que te sea, te resulte cómodo. Y vamos a hacer el borde de nuestra tesela. Para ello... <coughs> Perdón que ya con estos frescachis de por la noche está una medio medio que y vamos a vamos a unir con el lápiz suavemente sin apretar esos puntos que hemos hecho y sin, sin importarnos si esa línea sale. Sale muy recta o sale con mucho tembleque, como me sale a mí hoy. Simplemente vamos a limitar el espacio en el que vamos a trabajar. Hola, Bani, ¿qué tal? Jordi, Valerie, Lourdes. Bueno, ahí, ahí voy, de cuando en cuando me levanto para ver qué hay en el teléfono. Decidme si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve clarito o demasiada luz? Para bajar la persiana un poquito y, y que no pegue el solato aquí directo. ¿Ya me decís? ¿Cómo lo veis? ¿Se ve clarito? A ver. Sí, Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir. Eh, nuestro hilo hoy va a ser un tangle. Vamos a hacer un hilo con yuco. Perdón, yuco no. Zuco. Siempre me pasa lo mismo. Con zuco, que es de.. De la.. Eh, de Yuko Takamasu y ese va a ser nuestro hilo conductor en, este, en esta tesela así que para comenzar solo vamos a hacer un fragmento de, de suco y va a ser eh, vamos a comenzar con una forma de corazón yo os recomiendo que, que no lo centréis que dejéis que vaya un poco a un poco por donde quiera ir, entonces hacemos esa especie, esa curva que termina hacia adentro y lo vamos a hacer a lápiz. Me levanto a ver si se ve, porque la verdad es que yo no veo. Un pimiento que me da todo el sol de frente. Decidme, ¿se ve así? Se ve bien, vale. Bueno, pues hecho ese ese va a ser mi hilo. Y vamos a completarlo a lápiz para saber más o menos por dónde van a ir luego los trazos. Entonces, para suco o zuco, lo que tenemos que hacer es, nos vamos a hacer un aura a este lado de la izquierda. Vamos a completar esa curva hasta ahí. A continuación vamos a hacerle por aquí otra curva y vamos a hacerle una aura esta vez por fuera a nuestro corazón. Y si queréis pues lo podemos terminar, porque no va a ser el, el fruco completo, sino solamente ese fragmento como, eh, como hilo conductor de, de nuestra tesela. Y... Se ve bien, ¿verdad? Es que yo ahora mismo estoy totalmente cegada, y si me levanto a ver la pantalla no veo nada, lo veo todo oscuro, y no sé si lo estáis viendo bien. Espero que sí. Voy ya adecuando un poquito la pupila y parece que sí. Vale. Bueno, pues vamos a continuar con el último tangle que te he presentado en, en Reels, que es Galú. Que este es mío. y que fue, eh, este ha sido un tangle que hemos utilizado eh, en la primera sesión de Alma de Tangle, de las eh, sesiones semanales que, que hacemos, y, y bueno, este tangle está inspirado en la flor de Eruku, que es una flor que se utiliza en la India para honrar a Ganesh. Voy a cerrar, porque es que se me ha plantado delante un camión, Y es de los camiones estos frigoríficos que empiezan... A ver, si no os quito mucha luz. Yo creo que ahora se ve muy oscuro quizás. ¿Se ve muy oscuro o se ve bien ahora? ¿O lo dejo abierto? Es que no lo sé. Bueno, yo creo que así lo vais a ver mejor. El problema de, de esta habitación... Es que sí, que tiene mucha luz, pero el problema es que tengo, si cierro la ventana... Se ve la cortina, claro. Eh, que tengo la ventana ahí, que me da um, me da la sombra. Peor, ¿verdad? Vale. Mm, si no os importa mucho el ruido, a ver si se van. Voy a abrir, que no tenemos el reflejo ahí del cristal y, y se ve todo bien. Ahí, ¿vale? Ahí mejor, ¿no? Venga. Bueno pues como os decía, este, este Tangle está inspirado en la flor Eruku que se ofrece a Lord Ganesh, que son ahora las festividades de, de, de, en honor a Ganesh en la India y, y lo hemos utilizado ya os digo en la primera sesión de, de Alma de Tangle Vamos a hacerlo directamente, no os voy a hacer el paso a paso porque ya lo habréis visto en Reels si no pues ahí lo tenéis y yo simplemente voy a ir despacio explicando cada paso en primer lugar vamos a hacer una figura de cinco puntas pero como curvada hacia adentro se ve a ver ahí va vale y a continuación vamos a hacer una aura pero muy redondeada es decir que no voy a seguir esas puntas sino que voy a ir redondeando y ahora en cada una de estas curvas hacia adentro que se forman voy a hacer una línea doble que se engrosa en el centro una línea que se engrosa en el centro en todas y cada una bien una vez que lo tenemos vamos a hacer una forma como de gota o bueno más bien de pera de un, de un extremo a otro de estas formas que hemos hecho sería algo así y vamos a ir repitiendo esta forma en todas Vamos a hacer una variación respecto al que os enseñé en, en el Reels Que es haciendo una un aura finita por la parte interior Esta es una variante, ¿eh? no el, el original no lleva este, este aura Pero me parecía que podía quedar bonito Dejar ese borde, que luego cuando sombreemos lo vamos a dejar sin grafito. Y vamos a hacer una línea dándole forma a ese pétalo o dividiendo cada uno de esos pétalos desde el centro hacia la parte más fina de ese pétalo y rematamos con puntitos en el interior no sé si oís mucho el camión ¿se oye mucho el camión de fondo? bueno yo espero que no no demasiado vale pues vamos a hacer mmm, por ejemplo otras dos y las podéis colocar donde queráis en el en este en este suco que hemos hecho como hilo yo voy a hacer una aquí comenzamos eso con esa forma de cinco puntas un poco peculiar el aura redondeada y esas líneas con ese engrosamiento en el centro aquí ya esa forma de pera que hacen los pétalos esta flor es muy curiosa si la, si la buscáis porque parece que está sin planchar <risa> parece que está totalmente la arruga es bella entonces, si tenéis un día con, con el pulso un poco regular, no os preocupéis porque os va a quedar todavía más bonita. Hacemos ese aura. En cada pétalo. Y una línea... Que nos va a dar forma o nos va a dar un poquito de, de volumen, de orientación a cada uno de esos pétalos. Voy a hacer otra más, voy a hacer otra pero ya un poquito más fuera, por aquí por ejemplo. Y veis que no hace falta que sea un pentágono regular ni nada de eso, no, no hace falta. Si ves que a veces me, me paro es que me levanto a ver la, la pantalla, a ver si estoy dentro de plano y todo esto. Pero lo que estamos haciendo es repetir el Tangel Ganlu en varias... Esto vendría por aquí y ahora bajaría por aquí. Lo podéis hacer más pequeñito, si queréis. Yo voy a hacer estos pétalos un poquito más recogidos. Y vamos a hacerle el aura. Últimamente me he dado cuenta de algo y es que hablo cada vez menos mientras tan leo. Antes, bueno, excepto en el café, que ahí no paramos de hablar, pero sí que sí que me doy cuenta que, que tengo una época de estas de, bueno, de necesito, necesito más silencio o más el camino que tengo enfrente no está ayudando de estas épocas que necesitas uno un poco más de silencio y un poco de menos ruido ¿no? en, en, en tu entorno, en casa, en fin y tangleando pues evidentemente todo esto se traduce bien, vamos a añadirle lo que serían los capullos de, de esta flor que son simplemente un orbe al que le hacemos un puntito y vamos haciendo líneas, cinco, porque estas van a ser luego los pétalos que se abran, cinco líneas eh, saliendo de ese punto hacia el borde. Y vamos a hacer varios, podemos hacer uno por ahí, voy a hacer otro por aquí, más chiquitín. Yo creo que ya está. Que no, bueno, quizá otro aquí. Y no les voy a hacer un aura porque voy a hacer la aura continua para hacer un, una especie de tallo. Entonces, haciéndole un aura, voy a hacer una. Pues como si fuese un muca. Podríamos haber hecho un muca y haberle hecho en el interior ese, ese orbe Pero bueno, yo como hoy quiero que tengan tallo El otro día te los enseñé sin tallo, hoy quiero que tengan tallo Pues voy a hacerlos hasta aquí Voy a hacer uno por ahí, voy a hacer otro por aquí Y voy a hacer otro por aquí. E igualmente voy a añadirle tallos a estas flores, a este Ganlu. Simplemente una hacia aquí. Y las otras van a estar pues al modo Holy Box. Si viene desde aquí ese tallo, pues. Voy a hacerlo por detrás. Y este de aquí, pues lo mismo. Si viene por aquí, va a llegar. Bueno, pues ese ya no se vería. ¿eh? Y esta sería... Eh, Galú, Que espero que os guste Y lo disfrutéis Si sí, el café es mucho café Charo Y ahora a continuación vamos a pasar a rotulador Nuestro hilo, nuestro zuco Así que eh, las partes que se vean son las que vamos a repasar Yo voy a repasar por aquí Por aquí no se vería Vendría por aquí Y exactamente lo mismo Aquí Ay gracias señor Ya se ha ido el camión Vale Vendría ahora aquí Es simplemente repasar Con el rotulador aquellas partes que se vean después de haber hecho nuestro galú y voy a terminarlo bueno como si fuera un lazo. Tenía que haber hoy un corazón Porque de verdad Muchas, muchas gracias Por estar ahí Todos los días Siempre pendientes de De lo que os traigo Que realmente todo, el, todo lo que hago Todo lo que publico en redes Es para vosotros Así que gracias Bien vamos a añadirle un cosido así que solo lo voy a hacer en esta de aquí que digamos que sería la parte de abajo del lazo y esta parte de aquí así que lo que voy a añadir va a ser a una distancia del borde unas líneas como si estuviera cosiendo intentamos seguir una línea si vemos que nos cuesta mucho Podemos hacer una línea primero a lápiz y después hacer ese cosido. Yo creo que es sencillito, que no tiene mucho mucho misterio. A ver. que esté bien centrado y lo veáis bien. Simplemente añadirle este, esta especie de pespunte a nuestro lazo que se va a ver por la vuelta por el derecho no, se ve solo del revés por eso en las otras partes de zuko no lo hacemos pero si te apetece y tú quieres hacerlo la tesela es tuya al final y tú decides si tú quieres ese pespunte en ambos lados del lazo puedes hacerlo bien yo en el otro, en el otro lado no, no voy a hacer nada, simplemente luego lo trabajaré con, eh, con las sombras. Bueno, pues vamos al lío, vamos... ¿Cómo vais? ¿Habéis terminado? Me voy a sumar a ver si, si hay alguna... Un saludo a todas las que os hayáis ido uniendo por aquí... ¿Cómo vais? Eh, ¿Avanzo? ¿Empiezo con el, con el grafito? No os preocupéis los que hayáis llegado tarde porque voy a dejarlo grabado en mi, en mi perfil así que no hay ningún problema. Luego, si, si, la, si Instagram no nos falla ni, ni da ningún problema, eh, se quedará grabado. Vale, estáis... ¡Hola, Pitu! estáis ya para para... sí, sí, queda grabado queda grabado, Evelyn. sin problema hola guapa, que no te había visto <risa> bueno no pasa nada, luego, luego lo hace sí, lo voy a dejar grabado eh, antes de pasar con, a, a darle la sombra por si alguien se ha quedado un poquito atrás, así os doy tiempo para ir terminando eh, bueno, comentaros que Seguimos con nuestro Café del Tangle, que empezó con algo un poco como veraniego, ¿no? como una actividad veraniega, pero que continúa. Mi idea es seguir mientras vosotras queráis estar en el Café del Tangle, que veo que hay algunas cafeteras por aquí. Muchas gracias. Y, y bueno, eh, son encuentros que tenemos, que os digan ellas, que andan por aquí. Son encuentros que tenemos... Eh, el segundo y el cuarto miércoles de cada mes son encuentros de una horita más o menos en las que es un ambiente mucho más distendido que en unas que en las sesiones semanales que son de dos horas eh, esto se supone que son 45 minutos pero siempre se nos va la hora tranquilamente y nos dedicamos a tanglear un básico en blanco y negro o sea, no quiero decir una tesela básica <ríe> en fin, ya me conocéis pero sí, una tesela en blanco y negro. <ríe> Ese café mola mil, qué mona eres, Clara. Y, y nada, eh, yo creo que es pues para las personas que no, no tienen demasiado tiempo o que no pueden dedicar esas dos horas semanales a una sesión de, de Centangle, bueno, pues por lo menos pueden hacer tener una práctica regular dos veces al mes, un ratito distendido con risas con amigos. Y así que el café sigue adelante. Eh, de momento tenemos un grupito bastante. Ay, si es que, si es que sois más salas que las pesetas. Eh, un grupo estupendo de reírnos mucho, mucho. Hoy hay otros días que también estamos más calladitas, más concentradas, pero bueno, eso depende mucho de la, de la tesela la que estemos haciendo. Y también tenemos las sesiones semanales en Alma de Tangle, eh, todos los jueves de 10 a 12. Y tanto en uno, tanto en el café como en Alma de Tangle, en el momento en que lleguemos a, al número máximo de, de participantes, pues abriré otro turno en principio el café está a puntito a puntito de, de abrirse otro turno en otro día y, y el alma de tangel de momento todavía no pero bueno, todo se andará vamos a vamos a darle ya, yo creo que ya podéis haber terminado, ¿no? vamos a empezar ya con el grafito y vamos a comenzar con Galú, Galú Vamos a añadir, ay, como tengo el pulso, esperarse un momentito, a ver, ahí. Vamos a añadir eh, en el contorno de toda esta zona central, grafito. Ya sabéis, lo aplicamos con el lápiz tumbado, con movimientos circulares. Y siempre estamos a tiempo de añadir más entonces yo os recomiendo que el, el grafito lo vayáis añadiendo por capas si necesitáis más más pero de momento vamos a añadir solamente ahí en ese contorno y en las puntas de los pétalos solo en la punta porque luego ya moveremos ese grafito un poquito hacia abajo pero vamos a intentar no Meternos con el grafito en, en el aura um, Vale, para el caso de, de estas Especie de mucas mutados <risa> Vamos a darle en todo el contorno Y en las líneas y donde haya superposición, pues evidentemente la vamos a marcar tanto en el lazo de suco como en los tallos o todo lo que nos quede por encima del lazo. Vamos a marcarle la superposición. Ahí me he pasado. Pero aquí sí... y vamos haciendo eso, la superposición y el sombreado de galo Yo estoy trabajando con un 4B de Faber, pero un 2B va perfectamente un... es que mi 2B si lo veis ahora mismo está el pobre en la mínima expresión y no quería no, no me resulta cómodo en el aquí en directo que, que intento pues sujetarlo un poquito más alejado de, de la punta para que veáis bien y todo esto no me resulta cómodo el alargador para eso porque tengo un, un alargador para darle una ¿Veis? Este tipo, para darle una vida un poco más larga a los lápices. Esto le queda nada, le queda muy poco. Entonces estoy con este con este 4B porque era bueno, pues el que tenía a mano. Que veáis que realmente no nos tiene que condicionar el tener o no tener un, un material en concreto. No tiene que condicionarnos. Voy a darle también en los tallos al final y en los cruces que haya detalles y en la base donde se, se van a perder en el por detrás del lazo, este de aquí, este de aquí, y sigo con el otro Ganlu, voy a hacerlo por aquí. Bueno, también me, ayer me preguntaba alguna persona por los talleres monográficos, que si va a seguir haciendo talleres monográficos y en principio sí, tengo ya varios programados, pero que todavía no, no he anunciado, eh, porque me habéis pedido eh, de la serie que hice de cuadros en, en Alma de Tangle hay varias personas que me habéis pedido pues, hacer eh, la gran ola, hacer el de, um, el de Klimt, hacer algunos de ellos. Entonces voy a sacar una serie de talleres eh, que van a ser grandes pintores o grandes artistas y su obra. Y vamos a trabajar en cada taller con, con un pintor o una pintora y su obra. Eso por ahí va a ser una serie, pero no hace falta apuntarse a toda la serie. Imagina que solo te gusta eh, el cuadro de la gran ola, pues solo haces el de la gran ola. Que te gusta también Klimt, pues haces el de Klimt. También tenemos... Tengo previsto uno sobre Arnubo. Que podría ir un poco dentro de, de esta serie, pero quiero separarlo porque van a ser cuatro cuatro talleres, no quiero desvelar mucho, pero bueno, van a ser cuatro talleres eh, con, con una temática muy concreta, cada uno de ellos, y que espero que también os guste cuando las anuncie. Más o menos iré haciendo, como van a ser series, pues cada tres semanas o así vamos a tener, vamos a tener talleres. Y los talleres, bueno, pues dependiendo de vuestra disponibilidad, pero en principio la idea es hacerlos los sábados. ¿Sí? Haberé añadido aquí en la superposición de suco, aquí donde dobla, digamos, aquí que también hay una superposición, aquí que sería la esquina que doblaría el, el lazo y de momento ya está. <risa> Paloma, ya sabía yo que te iba a gustar el de la granola. Bueno, pues si, si habéis terminado, a mí me están llorando los ojos del sol. Así que voy a aprovechar mientras termináis el el sombreado para secarme un poquito los ojos, porque vaya. Vale. Bueno, pues si sí, habéis terminado, vamos a comenzar con el difuminado. ¿Empiezo a difuminar? ¿Sí? Vale. Pues igual, vamos a empezar desde Ganlu hacia afuera. Entonces, difumino prácticamente sobre el sitio. No me interesa llenar mucho, mucho, mucho de grafito toda esta zona. Difumino el centro y de las puntas me lo voy a bajar un poquito, cada vez con menos presión, dejando una zona libre de grafito en, en el centro del pétalo. Trabajamos en círculos para que sea una transición mucho más natural y no quede... Un corte ahí muy, muy raro. Y me queda una por aquí. Y vamos a ir trabajando también todas las zonas de superposición. Aquí vamos a darle el contorno y ya Cuando difuminamos tratamos de, de romper un poco con, con el trazo duro del lápiz Y crear un degradado nos va a dar mucho más muchos más matices en, en nuestra tesela. ¿Mm? Entonces se trata de eso, que no queden líneas duras, eh, líneas muy muy marcadas, sino degradados de luces y sombras. Y evidentemente tiene que haber mm, de los dos. O sea, tenemos que tener tanto luz como sombra, si pues, no, pues no tenemos esa. Ese contraste. Y luego si queremos podemos intensificar en las zonas que nos hagan falta. Yo probablemente en estas zonas del, en las zonas del lazo que doblan le añado ahora más intensidad. Luego seguramente necesitaré que alguien me diga, para, se acabó, no sigas, María José... Porque empiezo, empiezo, empiezo y, y oye Ya no sé si es pasa, pero El tema de difuminar es, Y de sombrear Es un vicio Pero bueno Es un vicio que no hace daño, así que qué es lo peor que puede pasar Que nos quede muy oscura una tesela, ¿no? Pues ya está No, no es muy problemático Vale, ya voy terminando este difuminado Y efectivamente voy a añadir <ríe> más intensidad Le voy a añadir intensidad aquí en todas estas zonas de doblez Y no voy a difuminar prácticamente Más que en, en el, la zona más alejada no es la zona próxima La que me queda más oscura Y no difumino. Aquí igual, pero bueno Porque hay superposición Yo tengo un problema Que es que aquí me está reando el sol Muy, muy intensamente Y me parece que está todo muy claro Y verás tú al final Cuando lo quite de aquí Y diga ay Dios mío Si esto está oscurísimo Bueno, a ver, vale. Lo que voy a hacer ahora es con un rotulador, con un ro sí, con un rotulador gris. Yo voy a usar este gris de Unipin que me gusta mucho. Es un gris frío, no es un gris cálido. Eh, también los hay de Micron en, en gris eso Todavía no he tenido el gusto de, de utilizarlos Pero si no tenéis esto Podéis cogeros un lápiz Que estoy buscando uno a ver si tengo por aquí y no tengo Un lápiz eh, HB o H Y podéis hacer lo mismo con un HB ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser Darle un fondo O una, tex una textura A toda esta tesela eh, Guiándome por el, Por el borde que lo voy a repasar Voy a repasar el borde con el rotulador, con cuidadito de no poner la mano porque, en fin, mucho calor. Y voy a repasar este borde que tengo aquí de tan... no me importa que sean esas líneas así irregulares en las esquinas. Le dan otro toque también. Y dentro de ese borde lo que voy a hacer va a ser añadir printemps y puedo hacerlo muy los puedo hacer muy eh, grandes muy pequeños muy pegados menos pegados eso ya cada uno como quiera los puedo hacer en el sentido de las agujas del reloj en el sentido contrario simplemente es darles es un un poco de textura a ese fondo si tienes un lápiz de color también puedes hacerlo con un lápiz de color así que utiliza lo que tengas en casa a mano nunca te limites por el material no importa si no tienes teselas o si no tienes rotulador de micron, no importa. Coge un bolivic si hace falta. Eh, un lápiz, simplemente hazlo a lápiz. Que nunca te cohiba o te impida hacer en la falta de material. En la propia naturaleza puedes hacerlo... En la arena, con un palo Como veis, mi pulso hoy está de aquella forma Y lo estoy haciendo por la parte exterior, pero ahora también le daré en la parte interior Y lo que me voy a voy a salvar es toda la zona del lazo, evidentemente. Ahí no le voy a dar, no voy a hacer esta, estos printemps solamente en la zona libre de tangles. A, me voy a ir a la parte de dentro, me voy a poner un folio porque... Ya os digo que el sol está pegando aquí. Me tenía que haber puesto protección solar en las manos, jolín. Madre mía. ¿Y eso qué se había levantado nula? No los estoy haciendo... ¿Veis que no los hago... Eh, ahí perfectos, ni intentando que sean... No, es simplemente una textura que le estoy dando, que se va a apreciar solo en, como textura. No, de hecho no vamos a sombrear ni nada el, el fondo. Ya tenemos bastante sombra por aquí. Hacía tanto que, que no hacía un directo que me siento rarísima hablando sin tener... Contestación de vuelta Pero bueno Sé que estáis ahí Me sumo de cuando en cuando y, y os veo comentarios Así que Seguro que os pasa como a mí Que, que le contestáis a los vídeos Y esas cosas Bueno, pues esa sería, sería nuestra tesela eh, Me faltaría poner por aquí detrás a uh, Printemps, Que es el que hemos utilizado para el fondo Que ya sabéis que es de Zentangle Y nos falta firmarlo Firmad donde queráis Yo voy a firmar aquí en un ladito Y eh, si, si vais a, a subirlo, a compartirlo y me queréis etiquetar, pues yo encantada de la vida porque así no me pierdo ninguno. Y también podéis utilizar el hashtag 3500gracias, que va a ser el nombre de, de este, de este eh, directo. Y si queréis, bueno, pues Alma de Tangel, que es mi espacio creativo. Y le da nombre también a, la, a las clases semanales. Y os quería enseñar, no sé cómo vais, cómo vais, a ver, por ahí, hola Nuska. <ríe> Hay seis, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues... ¡Ay! Me alegra, me alegra que guste Belín. Eh, yo os quería enseñar, que, que bueno, no sé si lo habéis apreciado cuando, cuando lo he puesto eh, más alejada la tesela. Eh, esta superficie sobre la que estoy tangleando, que no es una mesa dura, tiene un poquito de flexibilidad porque esto es ecopiel. Y os la voy a enseñar de lejos para que la veáis mejor. Llegaste tarde, Charo, no pasa nada. Ah, oh, merci, de France, Palery. Oh, magnifique, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. Bon. Um, bueno, pues, os voy a enseñar a ver si, si puedo moverlo a una zona que le dé el sol. Y no liarla. Bueno, pues, si veis... Esta era una de las sorpresas, de las novedades que os quería enseñar. Bueno, aparte de evidentemente el curso que seguimos con nuestras clases semanales, que seguimos con las eh, clases quincenales en el Café del Tángel, pues como respuesta a una necesidad que se me ha creado a mí, pero que también se le ha creado a otras personas, empecé a hacer eh, unos experimentos. Con, con un soporte que me pudiera... No pasa nada, Nuska, lo voy a dejar grabado. Eh, un soporte que me permitiera, bueno, pues... Trabajar. Es, esto es DM. Que me permitiera trabajar eh, sin una mesa. Así que, bueno, pues... Estoy haciendo estas, estos soportes. Que llevan... van con ecopiel, llevan un fieltro debajo para colchar un poquito, llevan por detrás una antelina para que ni se resbale sobre la mesa en la que estemos si lo estamos utilizando, eh, y nos resulte agradable si lo tenemos sobre las piernas, si estamos en, en un banco, en un parque o lo que sea. Tienen una medida de 23 x 30, están personalizados eh, con... Con un grabado en foil dorado o en el color que queráis. Y bueno, pues me apetecía enseñarosla. Os voy a enseñar una que tengo aquí. Voy a enseñar la tuya, Clara. puedo <ríe> Me dejas, ¿no? Que la tengo aquí lista, lista para enviar. Y bueno, la de Clara es esta. Está personalizada y, y diseñado con un nombre para ella. Y lo que os digo, lleva esto es una ecopiel que es resistente eh, esta ecopiel es bueno lo que llaman piel vegana pero realmente es que no es piel eh, es un eh, símil piel ¿Mm? para bueno pues ser un poco respetuosa también con, con aquellas personas que que son veganas o vegetarianas o no quieren utilizar productos de origen animal esta, como os digo, está hecho con, esto está hecho con foil, o sea que esto no se va, está grabado en, en, el, en la ecopiel. Y por detrás está rematado, esto es antelina, también tiene un poquito de... ¿Quieres tenerla ya, no, Clara? <risa> tiene fieltro, está colchada, o sea, no es, una, no es una base muy muy rígida. Tampoco es una base que se nos hunda el, el, el bolio, el rotulador, ¿vale? Y está rematada con una cinta de raso. Para que os quede bien bonita y duradera y todo esto. Se ve como gris, pero es gris azulado. Es una preciosidad. Me encanta el color que has cogido, Clara. Y bueno, nada, que, que sepáis que las estoy haciendo por encargo. Que tienen esta medida de 23 por 30. ¿Que habría posibilidades de hacerla más pequeña? Bueno, yo he estado testeando otras medidas. Y yo creo que esta es la medida... Mm, más portátil en el sentido que te la puedes llevar gris tormenta sí <risa> era azul vaya y gris tormenta por detrás sí eh, que decía se me va la pinza eh, que este tamaño es muy cómodo porque cabe pues en bolso en en una en una mochilita o lo que sea se puede enviar a francia sí lo único que, que tendréis que haceros cargo del, del envío Valerie ¿sí? sin problema eh, os tengo, tengo que mirar a ver por cuánto sale el envío ¿vale? para que sea una cosa, no, no sea algo muy exagerado de, de precio y bueno, que lleva trabajo lleva este es, este es el, el modelo final, digamos pero esto es un prototipo porque tiene otra terminación por detrás que no me acaba de convencer tengo varios prototipos por ahí perdidos y la declaras es que es preciosa y bueno, que sepáis que, que es, una, es una superficie muy, muy gustosa, mucho. O sea, yo aquí, en esta, esta la tengo ya trabajadita, ¿eh? O sea, que quiero decir que si, si le dais, por ejemplo, con un rotulador, que dices, ay, si estoy tangleando encima y se me va el rotulador, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, mira, con el dedo. Con el dedo simplemente se va. Y si no, con una goma... Y al ser una, una ecopiel, mmm, se limpia muy bien, muy, muy bien. También se os puede caer líquido, con lo cual podéis utilizarlo para, para hacer un fondo de acuarela en vuestra tesela o cualquier cosa sin miedo. Esto no, no hay problema. Y, ay, gracias, gracias. Me alegra que te gusten, Clara. Ya sabes que las he hecho especialmente para ti, las de tu, tu nombre, <ríe> con el detallito, ya tú sabes. Y bueno, eh, simplemente eso, que podríais elegir el color de la ecopiel, piel, eh, el color también del foil, porque puede ser en dorado, en rosa dorado, esta es dorado, esto es en dorado, esto no se aprecia por el sol, pero es rosa dorado, eh, también lo tenéis en color bronce, lo tenéis en en verde, lo tenéis en violeta, que quizá hayáis visto la de. La que es en violeta, quizá la hayáis visto en, en algún reel que tengo uno de los prototipos de base, que es un tono más oscuro de azul. Bueno, y, y nada, que espero que, que os guste, que si estáis interesados me lo digáis por privado y, y nada, y, y os digo cómo podemos hacer, que, que entre qué colores tenéis para elegir y todas estas cosas. Gracias os <risa> Yo siempre ideando algo, ya sabes. <risa> y sobre todo, bueno, pues para que nuestra práctica sea lo más... ¿Veis? Aquí tengo otro, otro poquito rotulado. Le doy con el dedo o con un poquito de agua en un, en un papelito y se va. Y, y bueno, eso, que, que es una superficie muy agradable para trabajar. Eh, yo me he dado cuenta que, que estoy mucho más cómoda que directamente sobre la mesa. Y, y bueno la posibilidad de, de personalizarlo con vuestro nombre y así ya así que no se despista ni en un encuentro uy qué bonito este soporte me lo llevo no es mío tiene mi nombre bueno pues eso que podéis elegir color podéis tanto del foil como de la eco piel y nada que espero que, que, bueno, que, que me encarguéis muchos <risa> Porque la verdad que le he cogido vicio ya a esto de, de la ecopiel y me encanta pues hacerle las terminaciones que quede duradera y bonita y que podéis utilizarla muchos años. Así que bueno, ya no, no la tenéis en la web, eso sí, como es por encargo, pues me, la, me voy a dar la vuelta ya a la... Me la, voy a dar la vuelta al... Aquí, a ver... Aquí... Aquí... Que, lo que digo que a ver si consigo ah, ajustarlo y que no se caiga Ay, ahí decía que, que bueno que estas bases eh, aquí para que veáis el grosor tienen grosorcito tienen debajo un fieltro con lo cual aparte de, del material que es eco piel por aquí antelina por aquí eh, da cierta flexibilidad pero da rigidez suficiente esto es una tabla de DM con lo cual no se os va a doblar, no se va a... si se moja esto no hay ningún problema porque se seca bien entonces, nada, que yo como siempre ideando cosas que nos hagan la vida un poquito más fácil y, y la práctica de Zenrangel pues nos la podemos llevar donde queramos que la tenéis disponible esta base que simplemente me mandáis un mensaje por aquí por Insta y, y listo, o por, a mi correo electrónico si queréis que lo tenéis en la web y, y quedamos, hablamos y os cuento un poco cómo va la cosa, qué colores hay disponibles O si queréis un color en concreto, pues no os preocupéis que si lo hay en Ecopiel Os lo consigo y, y hacemos esa base especial, única y personalizada para, para vosotros Así que nada, que yo no, no quiero seguir mucho más con el directo, que si no esto se hace, se hace muy largo que Espero que os haya gustado la tesela, muchas muchas gracias por estar ahí y esperemos celebrar pronto 5.000 seguidores, si hace falta o bueno, qué narices. Sí, por celebrar, se celebra todo. Un besazo y que paséis un buen fin de semana. Chao.